Te doy la bienvenida busca tu país en la canción y comenta de dónde eres por favor mira la descripción del video para detalles del mismo y activa los subtítulos para seguir la letra disfruta mucho comencemos y ahora la canción de los países del mundo en 2020 presentada por cristo tales Estados Unidos, Canadá, México, Panamá y Jamaica, Barbá, República Dominicana, Granada, Dominica y El Salvador, Trinidad y Tobago, Santa Lucía, Bahamas y Costa Rica, San Cristóbal y Nieves, Honduras, Belice, San Vicente y Las Granadinas, Antigua y Barbuda, Cuba, Nicaragua, Guatemala y Uruguay, Colombia, Argentina, Ecuador y Bolivia, Brasil, Surinam, Paraguay, Perú, Venezuela, Chile, Guyana, América, lista y está del norte del sur y también central, 35 países se avan. Noruega, Finlandia, Suecia, Islandia, República Checa, Eslovaquia, Suiza y Austria, Ucrania, Alemania, Italia, España y Grecia, Polonia, Rumania, Moldavia, Irlanda, Reino Unido, Albania y Rusia, Lituania, Letonia, Bulgaria, Estonia, Hungría, Chipre y Bielorrusia, Macedonia del Norte, Kosovo, Croacia, Eslovenia, Malta y Monaco, Liechtenstein, San Marino, Bosnia y Herzegovina, Serbia y Montenegro, Dinamarca, Bélgica, Francia, Países Bajos y Luxemburgo, Andorra, Portugal, Vaticano, con los de Europa van 81. Pakistán, Birmania, Afganistán, Tailandia, Japón y Bután, Camboya, Malasia, Bangladesh, Corea del Norte, Maldivas, Nepal, Mongolia y Laos, China, Indonesia, Corea del Sur y Brunei, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait o Yemen y Bahrein, y Siria, Jordania, Arabia Saudita, Israel, Irak e Irán, Kirguistán, Armenia, Tayikistán, Georgia, Libano, Turquía, Kazajstán, Taiwán, Singapur, Turkmenistán, Sri Lanka, Uzbekistán y Azerbaiyán, Timor Oriental, Vietnam, Filipinas y también quizás Palestina. Burundi, Lesoto, Malawi, Togo, República Centroafricana, Ná, Níger, Nigeria, Chad y Liberia, Egipto, Benín y Ruanda, Tanzania, Somalia, Kenia y Sierra León y Gabón. Gambia, Namibia, Senegal, Libia, Camerún y República del Congo El Túnez, Marruecos, Angola, Uganda, Zimbabue, Chibuti, Botswana, Mozambique, Zambia, Sotini, y Eritrea, Guinea, Argelia y La Gana Mauricio, Sudáfrica, Guinea, Ecuador y Burkina, Faso Santo Tomé, Príncipe, Cabo Verde, Seychelles República Democrática del Congo Etiopía, Guinea, Bizaú, Madagascar, Sudán del Sur y Sudán Costa de Marfil, Mauritania, 183 países y Están Pasamos de África, vamos al este. Ahora os ni a contar: 197-14 nos faltan conmigo. Vamos una más: Kiribati, Islas Marcial Palaos, Samoa, Islas Salomón, Tuvalu, Australia, Nauru, Micronesia, Vanuatu, Tú, Fisi, Nueva Guinea, Nueva Zelanda y Tonga. Llegamos al final, tú. Hola, persona maravillosa en algún lugar del mundo. Muchas gracias por haber visto este video que he querido compartir contigo. Me tomó mucho esfuerzo hacerlo, pero también disfruté mucho de trabajar en ello. Si te gustó, por favor dale un buen like, por favor compártelo por todas partes, comenta cualquier cosa que quisieras aportar y suscríbete al canal. Y ahora te propongo como desafío que grabes alguna de las partes del video y me etiquetes en mis redes sociales, como por ejemplo en Instagram. Te agradezco muchísimo por estar aquí y te mando un fortísimo abrazo a cualquier parte del mundo en la que estés. Yo soy Cristo, adiós.